Las sillas tienen contacto para conectar dos USBs o dos corrientes abajo de cada silla. Eso está muy bien. Muy bien, Aguascalientes. Nos información a hora local 9 de la mañana con 28 minutos por su seguridad permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de brocha del cinturón sea apagada a partir de este momento pueden utilizar su teléfono al abrir los compartimentos superiores háganlo con cuidado y Estamos llegando al aeropuerto Internacional De Aguascalientes Este es un video piratita Porque luego en esta parte no Dejan Grabar Vamos a ver En este aeropuerto no hay puentes O gusanos como yo le digo Este Uno baja por las escaleritas De los aviones Y esta es la Área de llegadas Okay Es un, un aeropuerto pequeñito Hay tres bandas para el equipaje Y en esta ocasión documentamos Ya vino por ahí nuestra maleta Entonces Bajando del avión está Esta parte, luego, luego hay baños Y Aquí está nuestro Nuestra maleta ya viene por ahí Aquí están los baños Y aquí ya es la salida Vamos a preguntar cómo están. Ah, a mí me están checando la temperatura bueno, ok vamos a salir Están checando la temperatura Y una vez que sales Ahí hay otros baños De este lado tenemos para cambiar moneda Renta de autos Este ¿Qué más? Este es el área de llegadas de aquí. Ok, justo me salió una necesidad de usar un cajero Y en la parte de llegadas no hay cajeros Me dijeron que de este lado en la parte de salidas Aquí es uno de los check-ins Aquí hay un cafecito Un café punta del cielo y aquí están los cajeros Entonces, por si necesitan Aquí está el cajero, uy, nada más del H Intercam y del H Los únicos cajeros que hay bueno. Y vamos a preguntar cómo está el transporte para irnos de aquí, pues listo. Las opciones para salir del aeropuerto son prácticamente, me acaban de decir que es taxi, taxi o taxi o que vengan a recogerte. Ahí agarramos nuestro taxi nosotros, ya nos van a llevar y bueno, esta es, eh, me, nos están cobrando 350 pesos del aeropuerto hacia donde vamos, que es un poquito más adelante del centro, es como las tarifas más altas, quiero entender. Y esta fue la llegada del aeropuerto de Aguascalientes. Y pues ya, pasó otro día más. El día de ayer llegamos, salimos por ahí. Ahí es donde compramos nuestro taxi. El taxi de aquí nos costó 350 pesos. Nosotros fuimos hasta el norte, norte, norte de la ciudad. O sea, cruzamos toda la ciudad de Aguascalientes y nos cobró 350 pesos. Ahorita acabamos de llegar en el Uber, nos dejó aquí enfrentito. Y el Uber nos costó 260 pesos. Entonces sí, sí es más barato el Uber Que los taxis de aquí Bueno, eso es algo ya casi obvio eh, Este es ya el aeropuerto De Aguascalientes, es muy pequeñito Ahorita vamos a ver la parte de las salidas Ya vimos la parte de la llegada Entonces el estacionamiento Y esta es la entrada principal Ya están anunciando ahí este, La feria de San Marcos que Es como lo Mero, mero de aquí de Aguascalientes Entonces ya hicimos este nuestro check-in Esta vez viajamos por Aeroméxico Y es de este lado, Aeroméxico No hay no hay prácticamente nadie Está muy tranquilo esta parte para documentar Aeroméxico Sin embargo Volaris Supongo que ya está próximo de salir el vuelo Está más lleno Y esta es la área de check-in Aquí está toda la parte de check -in. tenemos cajeros, por ahí en la mañana pregunté, están aquí luego llegando, solo están estos dos, vamos a ver si adentro hay más. más cajeros, y aquí tenemos ya un cafecito, café punta del cielo, adentro vamos a ver qué más hay, y aquí estamos grabando, Este, hay un mini super de este lado, como un mini super que está ahí para comprar cosas y así hay una vending machine que está de este lado están los lentes de este lado tenemos un restaurante que se llama Flaps en la parte de arriba, y está el elevador y vamos a cruzar ya a la salita ahí hay una sala VIP Launch de los que tienen sus tarjetitas esas que puedes entrar a las salas la Priority Pass, puedes entrar a las salas VIP's esa es la entrada para cruzar el security. Está de este lado, vamos a ver. Y aquí está el mini super. Aquí están las rentas de autos. Ahí es donde llegamos en la mañana. Y aquí ya está el checkpoint, el puesto de seguridad, donde ya puedes pasar. Y como habitual en cualquier aeropuerto, no puedes introducir nada de esto. Así que si traes un trompo no lo puedes pasar. Y esta es la, la área de las salidas. Vamos a cruzar y vamos a seguir grabando en la parte de adentro. Y ya pasamos seguridad. Ya salimos de aquí y no puedo grabar. Y ya estamos en el área de las salidas. Ahí prácticamente son cuatro puertas de salida. Esa es la nuestra, Ciudad de México. Está ahí al fondo Tijuana. Y aquí también viene un vuelo de Tijuana. Y de este lado hay un vuelo que sale a Houston. Aquí adentro tenemos otra tiendita, tiendita con este, jugos, refrescos, unos changuices, recuerditos, este, chascas, no sé si hay chascas, eso es típico aquí. Las chascas son como esquites, o en el norte les dicen elote en vaso, me parece, que se le dicen, pongan aquí en los comentarios si les dicen así en el norte. Y llegamos con bastante tiempo, este... Todavía no ha llegado ningún avión ahorita los vamos a ver llegar Entonces Aquí está una pantalla donde vienen los vuelos Tenemos un crash junior Una vending machine Con Chacharas, baños Hay wifi Y está solo el aeropuerto Nuestro vuelo sale a las 8 Llegamos a las 6 La verdad es que con bastante tiempo Pero la verdad, El Está muy agradable el aire acondicionado. Bueno, a mí me gusta el aire acondicionado. Entonces, si sufres con los aire acondicionados sí está muy frío. Para mí está chévere. Ahí se va al fondo la torre de control. Aquí está el Carl Juniors. Los silloncitos, muy agradables. Muy a gusto. Una sala muy chiquita, pero muy a gusto. Este... Vamos a ver un poquito rápido los precios. A ver si no me... Dicen que ya no grabe. Luego se ponen locos. Aquí te cuesta la hamburguesa. La famous Star. En 94 pesos. En combo 173. Más o menos. Hay una que se llama Big Chef. Sencilla 135. 190 en combo. La Fish Sandwich. En 90. Y 140. Aquí están papas, aros este, malteadas y más o menos los precios. De este lado tenemos la vending machine. Tenemos papas a 15 pesos. Chocorroles a 23. Gancito a 21. Eh, refrescos. Ah no, esos son los números. Son los números, no son los precios. Por ejemplo, si sí, ese me hace mucho. Los chocorroles 23. Ah, 25, salió peor. <ríe> me quedo con el 23 mejor. Por ejemplo, una coca, 42, 30 pesos la coquita. Son los precios más o menos. Y ya por último, vamos a rápido de un tour para ver los precios de la tienda. Y aquí está. Oh, Esta cerrada no me dejan pasar. Ha debido el tocador. La señorita de aquí. Pero deben ser muy similares los precios. Rollito de Guayaba individual 15 pesos. Chocolate rollito de Guayaba con cajeta 30 pesos. Y de este lado tenemos rollo de Guayaba garantote 121 pesos. Llaveritos de Aguas Calientes. Mal recuerdo. Y no alcanzo a ver los precios. Pero. Muy bien. Pues este es el aeropuerto internacional de Aguas Calientes. Hasta aquí dejamos el video, mi reporte de este aeropuerto. Espero sea de útil la información. Recuerden suscribirse, darle like, hacer comentarios. Este Si hay algo que no dije bien o que dije mal, este, siempre los comentarios se hacen muy buena discusión. Así es que corríjanme lo que me haya equivocado, agreguen lo que me haya faltado. Y entre todos...